Andrés Manuel López Obrador, también conocido como AMLO, nació el 13 de noviembre de 1953 en la ciudad de Tepetitán, en el estado de Tabasco, México. Su padre, Andrés López Ramón, era un comerciante y su madre, Manuela Obrador González, una ama de casa. López Obrador es el tercero de siete hermanos. Después de estudiar la primaria y secundaria en su ciudad natal, López Obrador se mudó a la capital del estado, Villahermosa, para estudiar la preparatoria. Posteriormente, se trasladó a la Ciudad de México para estudiar Ciencias Políticas y Administración Pública en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. En la década de 1970, López Obrador... ...se unió al Partido Revolucionario Institucional PRI... ...y comenzó su carrera política... ...en 1984... ...fue elegido presidente del PRI en Tabasco... ...sin embargo... ...después de varios años de desacuerdo... ...con el partido... ...renunció en 1988... ...y se unió al partido... ...de la Revolución Democrática PRD... ...en 1994... López Obrador se convirtió en el primer alcalde de la Ciudad de México, siendo elegido por el PRD. Durante su mandato, implementó una serie de políticas populares, como la construcción de viviendas y el aumento del salario mínimo. En 2000, se postuló para la Presidencia de México, pero perdió ante Vicente Fox, del Partido Acción Nacional PAN. En 2006, López Obrador se postuló nuevamente para la presidencia de México, esta vez como candidato del PRD y la Coalición por el Bien de Todos. Después de una campaña muy disputada y controvertida, López Obrador perdió ante Felipe Calderón del PAN. López Obrador y sus partidarios impugnaron los resultados y hubo protestas en todo el país, pero finalmente se aceptó la victoria de Calderón. Después de las elecciones de 2006, López Obrador se dedicó a la construcción de su propio movimiento político, el Movimiento de Regeneración Nacional Morena. En 2012, se postuló nuevamente para la presidencia, pero perdió ante Enrique Peña Nieto del PRI. En 2018, López Obrador se postuló nuevamente para la presidencia, esta vez como candidato de Morena. Ganó las elecciones con más del 50% de los votos, y asumió el cargo en diciembre de ese año. Durante su presidencia, López Obrador ha implementado una serie de políticas populares, como la eliminación de la pensión presidencial, la creación de un programa de apoyo para jóvenes desempleados y la construcción de una refinería en Tabasco. Sin embargo, su gobierno también ha sido criticado por la falta de inversión en infraestructura y la falta de progreso en la lucha contra la violencia y la corrupción en el país. En resumen, Andrés Manuel López Obrador es un político mexicano que ha dedicado gran parte de su vida a la lucha por los derechos de los pobres y marginados. Aunque ha enfrentado muchos obstáculos y ha perdido varias elecciones presidenciales en el pasado, López Obrador ha mantenido su compromiso con la política progresista y ha logrado construir una base de apoyo sólida en México. Además de su carrera política, López Obrador también es conocido por su estilo de vida austero y su compromiso con la justicia social ha renunciado a varios privilegios que normalmente se otorgan a los políticos en México, como vehículos de lujo y escoltas de seguridad, y ha sido elogiado por su transparencia y honestidad en el manejo de los recursos públicos. A pesar de las críticas y los desafíos que ha enfrentado durante su carrera política, Andrés Manuel López Obrador sigue siendo una figura influyente en la política mexicana y un defensor apasionado de los derechos de los más necesitados su legado en la historia política de México aún está por escribirse pero su impacto en la política y la sociedad mexicana es innegable representantes populares ustedes me van a juzgar pero no olviden que todavía falta que a ustedes y a mí nos juzgue la historia. ¡Viva la dignidad! ¡Viva México!